Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Fermín Sánchez y esto es La Tripa. Hoy les traigo un recetón que es una leyenda. Todo norteño ha oído hablar del pollo loco y hoy les voy a decir cómo se prepara. Y también vamos a preparar la pieza clave en el pollo loco, las salsas. Salucita con un buen mezcalito, el que a ustedes les guste. A mí me gustan todos. Vamos a condensar con la salsa verde, para la cual este, vamos a echar un dientito de ajo, tomate verde. Pues aquí tenemos el chile, calculando que no se nos pase de picante. Su trocito de cebolla y empezamos. Poco a poco iremos agregando un poquitito, solo un poquito de agua y sal al gusto. Por último vamos a agregar, Mira nomás, mira nada más. Este es un aguacate en perfecta maduración, listo para comer. Y le quitamos el huesito, tipo técnica de la frutería González. Este, es una frutería donde crecí. Bueno, no crecí en la frutería, no mames. Era una frutería que estaba cerca de mi casa, cuando estaba niño en Laredo. Lo tienes que ir agregando, dependiendo de qué tan espesa quieres la consistencia. Por último, echamos un poquito de cilantro, y Aquí quedó la salsa del pollo loco, la leyenda. Bueno, vamos a comenzar con partir los ingredientes y ponerlos en la procesadora. Fíjate que dice una amiga que hay dos cosas que no te pueden faltar en la vida, un consolador y un procesador. Entonces, si no tienen, compren uno. Esta no le vamos a poner agua porque ya el jitomate suelta muchísima muy bien, qué rico se ve. Hay que tenemos poquito espacio. Echamos otro chiquito de cebolla. Pues esto ya quedó. Pruébenla, que esté bien de sal, que esté bien de picor. Estoy hasta el esto ya está al punto, está quedó un poquitito picosita esta, pero ya verán que su taco lo va a agradecer. Ya tenemos las salsas listas. Para el pollo que se está haciendo. Les voy a enseñar a preparar el marinado del pollo loco. El secreto. Piña, naranja y ajo. Su toquecito de azafrán, salecita y pimienta. Camaradas, este pollo quedó deli se impregnó, estuvo cerca de 6 horas, más o menos, marinando en estos jugos. Uf, empezamos con el lado de la piel, siempre con el lado de la piel. El fuego es nuevo, está apenas haciéndose la bracita, hay que esperar a que suba la llama y queme un poquito la costa del pollo. Así es esto. Listo, esto ya está, un poquito más, y nos la llevamos para adentro. Y listo amigos, aquí tenemos ya perfectamente bien cocinado nuestro pollo loco, así que vamos a pasar a hacernos un taquito y a disfrutar, miren nomás, perfecta, le voy a echar su salsita roja, su salsita verde, limoncito, y su toquecito de sal. Ahí quedó pollito loco a disfrutar la hora de la verdad. Mm. Super bien. Yo soy Fermín Sánchez, esto es la tripa.